¿Está bien? Sí. ¿A punto de caerme? A ¿Eh? ¿A punto de caerme Estado. ¡Guau! Sí. ¡Dios! ¡Contrapertado, es? atrás mete coloca la rueda ahí y la dejas caer no confía confía en ti mismo ponte el casco en un momento y hazla, esa la tienes que hacer que está es muy fácil salva aquí tenemos al nuevo endurator salva está iniciándose en el duro mountain bike Ahí está, ahí está, para él, quítate el casco si quieres ya, para él esto ahora mismo es como saltar un drop de 7 metros de altura, ¿a que sí salva? Pues yo voy el último, sí, sí, tú detrás de mí, siguiendo mi estela. Así, ya tengo tres pruebas para ver si son, si son suicidas o no ya pasada. ¿Eh? Luis, espera! José Tírale, José tú. A ver, se se ahí. Las antenas que tú dices bajarán de arriba. Si, si subes a las antenas, te puedes entrar por ahí. A ver si lo vayas mirando, como se dure. Macho, llega una puta mosca que me sigue todo el camino. Pesa. ¿Dónde? Uah. Uah. Baja andando, salva. Este hace de aquí como vamos Sí, sí, un... Sí, sí. Pero bueno, yo creo que ahí, por la que hay un paso, eh, también. vamos ¿Sí? vamos por la míralo ¿Y por sale? ¿Y ¿Y dónde sale? vamos ¿Sale? Sale no, sí, no, no, pero se giran vamos vamos no, vamos vamos vamos vamos vamos vamos paso, Sería antiguo paso, porque nunca sí. vamos por eh, yo creo que los que necesitaban por ahí. Esto yo por la derecha y el paso, que he visto yo ¿Va? ¿Sigues? Esto es súper estrecho. Vamos a tocar mucho el pedal, ¿eh? Ahora me lo coloco, ¿eh? No tiene nada, qué pasa ahí, no tiene nada, no tiene nada, y no la ves, tal andando, eh. culo atrás frena frena más despacio Ay, muy bien trabaja más rápido tío mejor de todas. <ríe> joder tío esta está muy además, sucia también ¿no? claro igual que nosotros Qué buena. ¿Bien? Sí, no digo nada. ¿Te quiero? <risa> ¡Los endureis todos jardas, nene! ¡Están aquí para liarla! ¡Putas moscas, tío! ¡Los mosquitos! Frenado, ¿eh? no lo visto, ¿eh? y, y la rueda de tortillas, ¿qué has entrado con la rueda de tortilla. Sí, es un tobogán. Sí, Luis. Como me metes la regala entera echa su cuerpo atrás. De la piedra, olvídate. Es un tobogán. Es un solo tobogán. Como las losas que hemos hecho 40 esta vida en A ver, José, quítate. Sí, no necesitas mucha velocidad. Meterla con decisión y Métela, baja. suéltala ya. ¡Oh! Ahí está. Ahí está. Ahí está. En esta, ¿eh? ¿Salva? Eh, pero pues, bájala, se puede bajar, pero hay que tener cuidado. ¡Pedal, José! Se para aquí, José. Mira por dónde la bajo yo, ¿eh? Me ha dado el puto pedal ahí, ¿sabes? Pues bájala andando. Baja ahí andando. Me ha dado el puto pedal, tío. ¡Qué control! ¿A mí trae el control que he hecho? ¿Y esta qué pasa? ¿Que de ahí hay complicación? cago en la puta yo he tirado recto José, ¿sabes? pero aquí he caído descontrolado uy, uy. y este lo bajo andando no Lo de él si lo tiras por ahí recto mejor, ¿eh? lo pasa es que échate luego un poco para acá si... por la izquierda, por la izquierda, por donde me tira yo pero si no lo ves no le tires Pero es que por la derecha tienes que girar. Lo que tú veas. Por la izquierda solo tienes que tirar el resto. dejarla correr. Pero si no lo ves, tal no le tires. Menudo, menudo cabrón. Menudo cabrón, que se ha bajado los dos. Chaval. te digo que si me no, Salva, <risa> promete, ¿sabes? Escucha, déjale que vaya adelante, pero yo al paso de este le tira la primera, Lo has tenido que tirarle tres veces. No vas al andando, tío, ya está, si esto es así. <ríe> espera, espera. La piedra se está, está hecha palanca. Cenado, tío? Porque no sabía si era por la derecha o recto. Al no conocerla... Recto, recto, se puede tirar recto. Pues tírale por la derecha. ¡Salva! Tírale por la derecha. Ahora veo que está muy sucia, tío. ¡Es Cuidado, eh, cuidado. Se ha caído ha caído. José. Si no, no la bici la Se ha tirado la rama. Te ha tirado Yo me he me tirado un poco para la izquierda, tío. Por la izquierda. Pero esta... Está muy sucia, tío. ¿Metela ahí recta? Va a, tocar, ¿eh? o sea, va a tocar por la izquierda en cuanto metas la rueda equilibre y la dejáis correr y no lo ve que no le tire cuerpo atrás, cuerpo atrás bien, controla ahí, por ahí, por ahí, por ahí, ahí, ahí muy bien, muy bien, Dejad ahí correr ya muy bien ¡Eh! muy bien, muy bien muy bien, ahí, ahí por ahí déjala correr por ahí, ahí está Esto, tío. Con la derecha no se puede, tío. Eso nunca, bájate antes, porque te puedes caer para atrás y lesionarte, tío. yo esta bajada no debe tener entera, porque estaba lleva un huevo de tiempo. a meten los pasos más chungos. ¿Eh? La veo que está muy sucia, tío. Oh, ahí tiene muchos tramos de piedra muy rota. seguir? Está abajo. Allá ya. Me va, vale. ¿Eh? ¿Dónde está el salto? Ahí, ahí se caían todos en el vídeo. Bueno, yo van a ir todos. ¿Se por aquí? ¿Pero lo puede saltar el balén?